Hola, hortera. ¿Labrar o no labrar? ¿Te plantea dudas? Este vídeo lo hago para la gente que os atrae la idea del no labrar, lo veis en otros canales, pero no entendéis muy bien cómo funciona y que la intuición te dice que esto no puede funcionar porque si toda la vida se ha labrado, si ya lo hacían los egipcios, en casa siempre han usado el motocultor. Y sé que si vas a empezar huerto o estás empezando, estás aprendiendo a hacer huerto, esto te puede llevar a, a muchas dudas y, y, y, y mucha confusión. Voy a enseñarte varios tipos de suelos para que entiendas cómo funcionan y eh, entenderás de dónde viene esto de labrar o no labrar y si tiene ventajas, cuáles son. Y si en tu caso esto eh, puede ser interesante o quizá no. Para entender cómo funciona un suelo fértil, un, un suelo sano, Hemos venido a un ecosistema clímax, es un ayedo. Eh, aquí la especie clímax es la haya. Y alrededor de este elemento, en este ecosistema, eh, se forma una serie de interrelaciones que hacen que, que esto funcione solo. Pregúntate, ¿quién labra, ¿quién labra aquí el suelo? ¿O quién riega? ¿O quién poda? Y, y un ecosistema, estos elementos no son solo seres vivos, no son solo las setas, eh, eh, los matorrales, las pequeñas flores, pequeños insectos, el musgo, mm, mamíferos, aves... Eh, es también un conjunto de elementos que, que no son seres vivos pero que también forman parte de, de, de, esta, de este funcionamiento. Como por ejemplo el clima, la altitud, el relieve, la roca madre. Aquí estamos en, en un terreno eh, sobre una roca madre de tipo volcánico, ¿vale? y quiere decir que, el, que los minerales que hay aquí son los que va a aportar esta, esta roca madre. En cuanto a labrar o no labrar, ¿cómo se forma aquí el suelo? Uh, ¿Por qué este suelo es fértil y es sano? Porque este conjunto de elementos del ecosistema Clímax hacen que los nutrientes que, el, que el, los árboles y las plantas cogen del suelo se restituyan, es un ciclo cerrado. Cuando caen las hojas, este bosque es caducifolio, cuando caen las hojas estamos ahora a finales de otoño, cada año se depositan en el suelo, cada año va pasando lo mismo y eh, se transforman por la acción de hongos y, y bacterias los mismos que producen el compostaje, el compostaje criófilo mírate el vídeo de, de, de, de compost, fermentación porque allí lo explico a una temperatura muy baja se transforman estas hojas, esta materia orgánica en humus el humus, eh, hay, hace unos días veían, veía un debate en, en un canal el humus no es compost, ¿de acuerdo? El humus es materia orgánica uh, basada en carbono, esto es celulosa, todas estas hojas es celulosa, y, y lo que hace es que el, es como la casa donde viven los microorganismos que permiten que los minerales que necesitan, el nitrógeno, fósforo, potasio y, y otros, los oligoelementos, que necesitan los árboles, necesitan las plantas, sean absorbibles. Por eso veis en otros canales que os dicen, un suelo sano tiene que tener las tres M, materia orgánica, minerales, eh, microorganismos. Y en este caso el humus, el, el humus de bosque, básicamente es materia orgánica, no tiene, eh, no tiene nutrientes. Los nutrientes están en el humus, pero no forman parte del humus y los aporta la, la, la roca madre. ¿Cómo, ¿Cómo se mezclan estos elementos aquí en el suelo? ...se mezcla básicamente por la acción de gusanos de tierra... ...pero también otros bichos pequeños... pues ...que hacen que esto eh, vaya, vaya, se vaya removiendo... ...y fíjate que, que aquí el suelo es como el, que, como el que simulamos en permacultura... ...fíjate que sobre el suelo que habría... ...arcilloso o de arena o de, o, o de limo... Uh, ...hay una capa de materia orgánica muy grande... ...que es lo que en permacultura aportamos en forma de compost... ...que el compost sí que tiene materia orgánica como el humus pero también tiene minerales y microorganismos, es completo, es mucho mejor el compost que el humus um, y, y es, es lo que aportamos en forma de estiércol y las hojas nosotros las simulamos con la paja, cuando ponemos paja encima del estiércol lo que estamos intentando es reproducir este suelo, porque este suelo es estable este suelo es sano y este suelo es fértil y labrar aquí no tendría mucho sentido no tendría mucho sentido porque el funcionamiento óptimo de este suelo es, es a través de estas capas. Si nosotros labráramos estos hongos y, y bacterias que hacen esta transformación en el suelo de la materia orgánica en humus, a, quedarían enterrados demasiado abajo y no podrían hacer bien su labor. Entonces este proceso se alteraría. Y ahora he venido a un encinar que es otro ecosistema estable. Esto Aquí la, la especie Climax son las encinas. Y fíjate en dos características en este suelo. Como que la encina no es caducifolia, como la haya, la cantidad de hojas que caen son muchas menos. Siempre caen, caen, pero son muchas menos. Entonces aquí no se, no se forma, aunque sí que lo vemos bastante cubierto, no se forma aquella capa tan gruesa. Y de hecho, uh, si muevo un poco, uh, veis que el, aquí enseguida hay tierra, hay arcilla. El, no se apreciaba en el vídeo, en el otro vídeo no se veía, pero cuando yo caminaba sobre las hojas, el suelo era mullido, era realmente muy mullido. Y fíjate, fíjate como, como allí, eh, apartando las hojas y, el, y lo que hay debajo, eh, el humus se aprecia muy bien. En cambio, fíjate que aquí enseguida tengo arcilla, aquí la capa de, de humus es distinta. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está introducida en el suelo, está en la parte interior del suelo. Y además fíjate en otra cosa, que es que aquí hay pendiente, con lo cual muchos nutrientes, mucha hoja, mucha materia orgánica que caen aquí, que se depositan aquí, eh, se van con el agua, se van con el agua. Con esto te quiero enseñar que, el, que los suelos, aunque la naturaleza en, en esencia y sea perfecta, pero uh, las situaciones perfectas existen muy pocas veces. Allí hemos visto en el otro bosque que el suelo pues, se iba depositando a pesar de que el, el suelo no era plano, pero es que aquí, eh, cuando corre el agua, todo esto se va para abajo, se va camino abajo. Bueno, esto quiere decir que este suelo es distinto del otro. Mm, quiere decir que el, los suelos son distintos. Y quiere decir que el labrar o no labrar, así en genérico, yo no sería muy categórico a la hora de decir que siempre hay que hacer una cosa o no hay que hacer la otra. Es que dependerá del suelo. Hay otra cosa que el, es muy importante que veas aquí y que es interesante. Fíjate en este musgo, los líquenes el suelo se empieza a formar cuando la superficie de nuestro planeta no era más que un montón de rocas y no había vida, toda la vida estaba en el mar, los primeros organismos que, que salen fuera y que colonizan la tierra son eh, musgos y líquenes, ¿vale? Y se dedican a las rocas a degradarlas poco a poco, ya se iban degradando, se iban degradando porque el... el eh, la lluvia, el viento, hacía que golpearan unas con otras, eh, los movimientos también eh, eh, geológicos con, con el tiempo, hacía que fueran chocando entre ellas y que se fueran disgregando. Pero el trabajo fino, el trabajo fino lo empiezan a hacer musgos y líquenes. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa cuando los líquenes y los musgos se mueren? ¿Por qué te explico esto? Porque esto te explica muy bien. Eh, la historia del suelo, cómo se forma el suelo, cómo empieza un suelo y es que empieza con la roca que se va degradando esto que vemos aquí, esta arcilla esto no es más que um, la misma roca que hay aquí debajo, la roca madre en partículas muy pequeñas, partículas de más de 256 partes por milímetro esto es el, la arcilla es una roca exactamente como cualquier otra roca que podamos ver por aquí, vamos a ver si puedo coger esta lo que pasa es que se ha disgregado a, a partes eh, diminutas, muy pequeñas. Así se forma el suelo, así es el suelo en los ecosistemas estables. Ahora vamos a ver un suelo que para nada es perfecto y que, y que no está en un ecosistema eh, estable. Es natural, pero no está en un ecosistema estable. Y para ver este tipo de suelo eh, que os voy a mostrar ahora es importante entender cómo se ha formado. Es un suelo con una patología, es un suelo que está muy desequilibrado y esto es debido a que en su momento, eh, ahora a principios del 2020, cuando hago este, este vídeo, eh, el, el Vendaval Gloria pues eh, inundó toda esta zona. Fijaros cómo estaba el camino y cómo bajaba el agua. Cuando el agua baja así, veis este color que tiene eh, eh, el agua, esto es porque el Mucha parte de los minerales bueno, que, que está arrastrando eh, eh, consigo el agua pues, se han disuelto. Y hay una cosa que se llama el caudal sólido, que es el, el. caudal sólido es todo lo que arrastra el agua consigo, es todo lo que el agua arrastra consigo y que, y que va dejando depositado eh, a su paso. Rocas, arena, troncos, eh, piedras, entonces el, eh, y arcilla. Eh, este suelo que vamos a ver ahora se formó a partir de todo este sedimento. Aquí en este punto se depositaba gran parte del sedimento que arrastraba el agua, el torrente consigo. Y quiero que, veáis, quiero que veáis unas imágenes. Esto es tierra quitada con una retro hace poco en la zona donde estamos haciendo un huerto mandala nuevo que ya ha ido saliendo en el canal varias veces. Suscríbete y podrás ir siguiendo también la evolución porque ahí estamos cultivando sin labrar. Y fíjate que la parte de la izquierda que, que contiene raíces, contiene material, es más oscura que la de la derecha. ¿Por qué? Porque la parte de la izquierda es la parte superior. Es la parte superior del suelo y es distinta de la otra. Y este punto es importante, eh, que ahora te explique esto para entender el resto. Y es que el tipo de microorganismos que viven en el suelo, que, el, que necesitan esta materia orgánica y que son los que dan fertilidad al suelo, son distintos eh, si viven en la capa superior o si viven en la capa inferior. ¿Por qué son distintos? Porque las condiciones de luz, de humedad, son absolutamente... Eh, temperatura son distintas. Si tú bajas a más de 15 centímetros del suelo, la temperatura es más constante, la humedad también, y determinado tipo de microorganismos que viven allí eh, están, están eh, bien, están en, en, en su hábitat perfecto. En cambio, los 15 centímetros superiores los microorganismos que hay, que también igualmente son útiles para el suelo y son necesarios, están en otras condiciones, de humedad, de temperatura, el contraste térmico entre la mañana y el mediodía es distinto, son más sensibles a los cambios de, de temperatura de las estaciones. Entonces, el, la teoría de no labrar se basa en que si tú mezclas el suelo que está en la parte profunda con el que está arriba cuando pasas la azada o pasas el motocultor, estos microorganismos que son los que le dan vida al suelo y son los que hacen que el suelo sea fértil, mueren, mueren en gran cantidad porque los que estaban arriba y quedan abajo no tienen buenas condiciones para vivir y los que estaban abajo y quedan arriba se encuentran en la misma situación. Cuando tú lo abras en un suelo, en un huerto eh, convencional, en una zona de huerto de toda la vida, el tipo de microorganismos que hay en el suelo ya están dados a que se labre porque se ha hecho siempre. Y los que han ido quedando, por selección natural, son los que vive, viven bien en estas condiciones. Por eso, si tú vas a hacer huerto en una zona que siempre se ha labrado, el no labrar te puede dar ventajas, te puede, te puede beneficiar, pero, pero el, el que no lo hagas tampoco te va a perjudicar especialmente. En este caso, en este suelo, la tierra es... Es arena pura. ¿Por qué? Porque el agua al pasar por encima iba depositando, al hacer este salto aquí, iba depositando eh, eh, las partes, las partículas que pesaban más y se llevaba consigo la materia orgánica de los minerales. Quiere decir que este suelo es muy pobre y esto mmm, salta a la vista, pero también me lo dicen algunas de las plantas que crecen aquí. Eh, Duraznillo, por ejemplo, el. Eh, es un bioindicador que te dice cuando crecen suelos que, que están muy desestructurados. Fíjate que estoy cogiendo tierra aquí, precisamente para cuando venga otro vendaval Gloria, al menos uh, uh, que en parte pueda, pueda evacuar rápido el agua para que el impacto sea menor. Entonces eh, yo esta tierra que estoy cogiendo aquí está desestructurada. Tiene arcilla, tiene materia orgánica, pero, pero no, está, no está bien formada y a efectos del huerto, pues me trae problemas, me trae problemas porque el, eh, los cultivos van con más dificultad, tengo que aportar mucho compost para compensarla. Y aquí fíjate que ya te estoy dando claves técnicas, ya ves que esto de labrar o no labrar no es tan sencillo. Es importante, en resumen, que tengas claro si en tu caso el suelo está equilibrado, desequilibrado o muy desequilibrado. Y esto te dejo aquí eh, la lista de reproducción sobre bioindicadores del suelo que te va a dar muchas pistas al, al respecto. Es importante decirte que el tema de no labrar contribuye a, a que el, el CO2 atmosférico se retenga en el suelo. Y esto es muy útil de cara al cambio climático. Es útil eh, reducir el uso del coche, es útil reducir el uso de combustibles fósiles, pero también es muy útil dejar de labrar que toda esta materia orgánica que veíamos en el primer bosque eh, quede depositada en el suelo, hace que ya no esté en la atmósfera y, y está mitigando, está ayudando a mitigar el, los efectos del cambio climático. Hemos visto dos suelos en dos ecosistemas estables, hemos visto un suelo que está uh, muy desequilibrado por razones naturales, no, no hace, sin nuestra intervención. Y uno sería una pregunta, llegado a este punto, y es el mejor suelo, si el mejor suelo para hacer huerto es este, entonces, ¿por qué no cortamos aquí los árboles y hacemos los, suelos donde, los huertos donde los suelos son fértiles? En permacultura esto le llamamos la zona 5, y este sitio es un santuario, y no lo profanamos con, con, con nuestras cosas. Aquí venimos a aprender, a ver cómo funciona la naturaleza, y aquí encontramos respuestas muchas veces para para mejorar los sitios que no están bien. Eh, lo que haremos en nuestro huerto es coger un suelo malo, un sitio degradado y mejorarlo. Um, y este punto es importante porque el, eh, muchas veces tenemos la tentación quizá pues, de venir a buscar la tierra aquí o de, o de hacer intervenciones que no son las más oportunas. Sabemos cómo, cómo funciona el suelo, sabemos que si el suelo en nuestro huerto está eh, equilibrado Uh, podríamos no labrar mm, no es problema, el único secreto es que vayamos aportando siempre materia orgánica encima ¿vale? sabemos que si el suelo está desequilibrado también puede funcionar uh, lo mismo quien labra aquí, no labra nadie, entonces no es necesario hay intervenciones que, que en el canal y hemos viendo con el tiempo pues determinadas hortalizas, aparte de que nos dan producción a nosotros mejoran el suelo y muy rápido uh, pero esto lo veremos en otros vídeos. En el caso de que el suelo esté muy desequilibrado, sí que te interesará. Uh, te interesará labrar en el, en el huerto si hay uh, mucha compactación, si falta... si, falta, uh, si hay hidro, hidromorfismos, el, se acumula demasiado el agua y drena mal. Entonces, un empujón para empezar puede ser útil. Tan fácil como siempre ir aportando materia orgánica y poniéndola encima. Te dejo aquí la lista de, de distribución la lista de reproducción de las, las plantas bioindicadoras de suelos muy desequilibrados, que son las que te dirán que quizá en tu caso no es óptimo el no laboreo de momento. Y suscríbete, suscríbete porque ya ves que hay cosas interesantes en el canal y aquí puedes aprender mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.